Entonces la idea es estar en un espacio seguro, tranquilo y nada más ir guiando a la mente a volver a sentirse así, cómodo, cómoda. Entonces vamos a empezar encontrando esa postura que ayude a mi espalda recta, mis manos que reposen tranquilas. Inhalo profundo. Y exhalo. Tranquilidad. Vuelva a inhalar grande. Y sentir el aire saliendo suave, tranquilamente. Y por unos instantes... Voy a concentrarme solo en mi respiración. Volver a disfrutar de poder inhalar aire puro. Y exhalar con tranquilidad y calma. Dejar que poco a poco, mi corazón, mi respiración, alcancen un ritmo suave, agradable, tranquilo. Volver a disfrutar de este instante. Donde yo puedo volver a estar en paz. Sentir cómo poco a poco este cuerpo se va calmando, relajando, tranquilizando. como cada parte, cada órgano, cada rincón va regresando a su estado natural de relajación, de calma, de paz. Yo. He vuelto a mi estado tranquilo, seguro. Aquí no hay amenazas. Aquí no tengo nada por resolver. Este es mi espacio especial para volver a la paz. Así que me permito cada vez más profundamente, conscientemente, ir haciendo que este cuerpo vaya cada vez más a un estado liviano, a un estado de profunda relajación. Ahora, el cuerpo se vuelve sentir en bienestar. y puedo apreciar cómo desde mi cabeza mi corazón mis pulmones todo el aparato digestivo mis riñones el hígado todo Va volviendo a sentirse tranquilo, todo vuelve a la calma, yo mismo, yo mismo, voy encontrando en mi propio interior, un maravilloso espacio de libertad. Aquí dentro. Mi lugar secreto. Mi espacio seguro para el alma. Aquí dentro. Donde nada ni nadie me puede llegar a afectar. voy a sentir como mi mente que normalmente ha estado caótica, ruidosa, intranquila, va a enfocarse más allá de todo eso. y la voy a llevar a un espacio tan agradable. Voy con mi mente visualizándome en este lugar tan pacífico, tranquilo, y tan libre. La mente llega hasta allí. Y va llenando ese espacio. De elementos naturales. Que ayudan a sentirse aún más libre. Una brisa suave recorre ese lugar. La luz brillante llena todo este espacio. Aquí no hay sombras ni oscuridad. En este espacio de luz que mi mente me ayuda a visualizar. puedo sentir que ya no necesito enfocarme tanto en lo que me cuesta resolver, en lo que me cuesta y se me hace difícil. Aquí logro volver a estar fácil liviano y de manera natural. Disfrutando de descubrir de nuevo quién soy. Luego de tantos años recorriendo esta tierra, luego de tantas experiencias y papeles cumplidos, hoy vuelvo a sentir que todo eso es parte de mi propio camino, parte de mi aprendizaje y mi papel en este mundo. Pero lo que soy yo, lo que realmente soy yo, es muchísimo más que solo eso. En este espacio de libertad absoluta, donde mi mente me ha traído, y donde disfruto estar se me hace fácil ir más allá de lo que me limita y volver a sentir desde el corazón que yo soy un ánimo, un ser Eterno, que mi existencia va más allá de es solo estas situaciones que cambian. Puedo sentir esta nueva perspectiva ayudándome a abrir mi corazón. y ver cada situación desde tantos ángulos diferentes. Cada aprendizaje, cada experiencia, he sido yo, el actor. Sintiendo que mi propia capacidad mi propia forma de aprender entender y darme cuenta se va haciendo cada vez mejor me siento como esa alma antigua, eterna, que aún tiene tanto por explorar y aprender, tanto por aportar en este mundo, y tanto también por la paz. Original De mi hogar El alma recuerda en lo profundo ¿De dónde He venido? ¿Cuál es mi sitio original? ¿Puedo sentir esa luz? El hogar del alma, el cielo, el nirvana, tan agradable, una sensación conocida en lo profundo de mi propia memoria, donde ya cumplí todo lo que tenía por cumplir. Y puedo volver a regresar sintiendo el llamado de amor, de paz y de esperanza, de mi dulce Padre Supremo, mi Guía Supremo de Dios. Inspirándome a mí y a todas las almas a regresar a ese estado de libertad y paz. De regresar juntos de nuevo al hogar. y sentir en lo profundo de mi corazón este dulce reconocimiento entre mi Guía Supremo mi Padre del alma y yo ese amor eterno que ha estado siempre conmigo y que lo olvidé, y busqué, y me confundí, y perdí. Hoy, en este agradable estado original, yo el alma, Vuelvo a sentir esa conexión directa. Ese amor tan puro. Ese amor inquebrantable. Con Dios. Con mi Padre. Quien está esperando tan paciente. quien está iluminando el camino para todos. En este estado de introspección, sé que la mente y el corazón se conectan con algo más puro, metafísico, de luz. Pero, ¿cómo es que se conecte primero el corazón? con la luz como es una conexión directa con la fuente universal de energía pura de amor es como si el corazón Necesitara primero sanar, tal vez entregar tantas preocupaciones o sentimientos a los que sin darse cuenta está aferrado. ¿Qué tal si visualizo que puedo entregar todo el peso del corazón a ese ser divino, puro, de luz? Y de forma consciente visualizar que puedo abrir la puerta del corazón para que toda esa carga salga de mí. ¿Qué tal si además de sentimientos o preocupaciones, le entrego todas las relaciones cercanas? Sí, dejo por un momento esta creencia de que alguien o algo es mío. Y lo entrego al Ser Supremo. Los entrego. Todos son del Padre Supremo. Es una entrega de amor. ¿Qué tal si también entrego el trabajo y todas las posesiones? Le entrego todo a Dios. Abriendo el corazón y soltando la carga del apego. Así, con el corazón más liviano. Acepto recibir esa energía tan sanadora, dulce. Y explorar esa conexión directa. Con este ser que es como un sol de paz. Sí. Paz. Como un sol de energía pura. que como una suave esponja va limpiando del corazón todo lo que lo hace sentir mal y le va dando luz es como que trae Luz aún más allá de las nubes oscuras que a veces pueden aparecer. Me doy el permiso de abrirme a ir limpiando los sentimientos. de esta fuente metafísica pura reconforta el corazón y le devuelve esta felicidad sutil humilde pura profunda y sencilla, nada complicado, lo lleva más allá de la acción al ser, a esa sensación de que todo lo que necesito está en mí, de que el alma es un ser de luz completa. Todo lo que necesito está en mí. Es como si esa energía me recordara de la propia fuerza interior. este estado se llama liberación en vida. El alma es libre cuando reconoce sus propios tesoros internos. El alma es libre. Cuando aprende a sanar sus sentimientos. El alma es libre cuando todo lo hace por amor. Y entrega todas las ataduras a la fuente. un alma libre es naturalmente llena de dicha yo soy un alma libre Ahora suavemente voy a observar cómo esta energía tan sutil recorre desde el alma, todo mi cuerpo. Observo el beneficio que ha tenido este ejercicio de hoy para mi propio ser. Y abro los ojos en caso que los tengas cerrados. Inhalando profundo. Voy moviendo poco a poco los brazos, las manos. Muchas gracias. Entonces, para terminar con algún alimento sutil para el corazón, además de ese ejercicio, voy a leerles algo cortito de este libro, que son como extractos de clases de la que fuera nuestra directora. Que dejó su cuerpo recientemente a los 104 años. Y entonces dice. Lo que el alma necesita realmente ahora es poder. Tras haber pasado por un largo camino. Ha acumulado suciedad. Y el alma está cansada y llena de cargas por lo que es incapaz de entender cuál es su potencial mayor. Cuando usamos los recursos internos de la forma correcta, hay poder. Y eso nos capacita para permanecer con la fuente suprema y así alcanzar nuestro destino. Cuando la mente está ocupada en pensamientos inútiles, condicionados, desperdicia tiempo y energía. Así las almas se desvían del camino, dejan a la fuente porque han malgastado sus pensamientos, sus palabras y su respiración, y empiezan a culpar a otros, quejarse y hacer excusas. Y se desperdicia más energía y más poder. Ya no es tiempo de conducirse así. Ahora se necesita poder interior. Y hemos de empezar a cultivarlo. A medida que el poder se desarrolla, así lo hará el amor. Justamente pues estábamos antes de empezar hablando con Priscila de que la Raya Yu es una profundización de diferentes aspectos, pero uno de los aspectos es, por ejemplo, el amor. ¿Ya? Porque la, la lectura lo que decía es cómo está conectado el poder interno, en no tener pensamientos inútiles, en no desperdiciar energía con amar será que uno ha tenido realmente una experiencia de amar que implique poder interior o sea, el, poder, el, el amor que estoy experimentando está conectado con el poder del alma lo pregunto solo como para reflexionar, ¿verdad? como para profundizar porque a veces uno se queda en la superficie de las cosas, ¿verdad? igual que la felicidad pero la felicidad es una experiencia interior del alma, del ser, o será que todavía está solo en los sentidos físicos, o es una experiencia de verdad interior, y un poco más allá de los sentidos. Entonces, esa es la idea, que, que tengamos estos espacios de mayor introspección, de silencio, y ir como descubriendo. Así que muchas gracias.